Yo os doy gracias, dulce Jesús mío, porque presentado ante Pilato y Herodes, y preguntado por estos jueces, guardasteis el mayor silencio en todas las acusaciones y calumnias que contra vos se vomitaron, como un inocente cordero. Vos pudisteis descubrir delante del primero los misterios de vuestro reino, y hacerle conocer la fuerza de la verdad, y delante del segundo hubierais podido hacer milagros que le impidieran trataros como un loco. Concededme la gracia de que refrene mi lengua y no me altere por afrentas. Sufralas yo sin quejarme, como vos habéis sufrido el ser menospreciado por Herodes, y comparado con un ladrón por Pilato. Dadme fuerzas para no irritarme por las persecuciones de mis enemigos, a fin de que siguiendo vuestros preceptos posea yo mi alma con la paciencia, que por ella desarme a los que me injurian, y en fin, que recibiéndolo todo con acción de gracias, lo refiera únicamente a la mayor gloria de vuestro santo nombre. Amén.